El patrimonio cultural te necesita, pero es más, tú lo necesitas a él. En tus genes hay ADN de tus antepasados. Seguro que uno de ellos al menos hizo una cabaña de palos o un puente de piedra o fue uno de los constructores de las catedrales. En cualquier caso, la herencia que posees te hace ser como eres. Tú eres el resultado de la evolución física y cultural de tu especie. Y yo también. ¿A que a veces cuesta creerlo cuando vemos las noticias? En el curso que te presentamos, y que hemos llamado nuevas estrategias para la salvaguarda del patrimonio cultural, vamos a comprender la importancia vital que supone nuestro patrimonio. Vamos a descubrir cómo documentarlo para protegerlo y difundirlo, pero, sobre todo, vamos a conseguir que otras personas nos comprendan y se impliquen en la transformación cultural que necesitamos. Para ello, vamos a emplear, entre otros recursos, la educación patrimonial, la fotometría y las redes sociales. ¿Cuánto tiempo necesitamos para ello? Vamos a invertir un tiempo estimado de 24 horas, lo que se denomina un día completo. Pero tranquilos, que no lo vamos a hacer de un tirón. Lo vamos a estructurar en seis semanas, lo que significa 4 horas máximo por semana. ¿A quién va destinado? El perfil del curso está muy abierto. No se necesita ni titulación ni conocimientos previos, pero sí interés y sensibilidad hacia el patrimonio cultural. ¿Qué objetivos pretendemos alcanzar? Os los enumero. Tener una sociedad más preparada, generar recursos digitales para evitar la destrucción de nuestro patrimonio, trazar un camino en materia de educación, mediante la educación online, masiva, gratuita, abierta y basada en la cultura digital, generar conocimiento para innovación. Al final de este curso, ¿qué habrás conseguido? ¿Habrás elaborado tu concepto de patrimonio? ¿Habrás identificado un bien? ¿Lo habrás documentado con los medios disponibles de la mejor forma posible en función de unos objetivos que habrás definido previamente? Y por último, Habrás difundido el resultado para sensibilizar o para encontrar sinergias colectivas. ¿Quiénes forman el equipo de profesores? El curso está soportado por el Laboratorio de Fotogrametría Arquitectónica de la Escuela de Arquitectura y también por el Observatorio de Educación Patrimonial de la Facultad de Educación y Trabajo Social, ambos de la Universidad de Valladolid. Si deseas saber más, en el siguiente vídeo desarrollamos el esquema general. ¿Qué? ¿Te animas?